La central termoeléctrica Antonio Vitera Solmes de la ciudad de Matanzas genera estable por encima de los 210 MW luego de su sincronización al sistema electroenergético nacional. Trabajadores de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas acometieron más de 260 acciones. La problemática que tenía la planta, fundamentalmente en el gran consumo de agua. Se reparó el calentador de aire regenerativo. Esto da el traste con la mejora en la eficiencia y la protección de la planta se solucionó una avería que teníamos en la caldera en el recalentador de alta temperatura que propiciaba el alto consumo de agua se limpió el condensador una sección del condensador se reparó el calentador de alta presión número 6 que igualmente propiciaba consumo de agua y otras acciones que mejorarían la seguridad en la explotación y confiabilidad para la regeneración de la planta se cumplieron todas las actividades ya sea lo que es la avería, los jefes de brigada que estaban en la avería, el jefe de área, los especialistas de nosotros, todo se cumplió al plazo que teníamos. La miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido Matanza, Suseli Muerfa González, comprobó la generación de la planta acompañada por sus directivos. De igual modo se interesó por los principales parámetros técnicos que aseguran la estabilidad. Según especialistas, la guitarra pudiera sobrepasar los 230 megawatts en las próximas horas, a partir de la revisión de algunos detalles en elementos claves. Lo que más nos preocupa a nosotros es mantener la seguridad de los megawatts que tenemos ahora en este momento. Entonces, con el ajuste fino y con buen cálculo, lograr un mejor resultado. Cuando digo más resultado, quiero decir mayor cantidad de... de de megawatts, que son lo que representan ir reduciendo los apagones en el país, que es lo que es el propósito final nuestro. Tras su salida por excesivo consumo de agua, la central termoeléctrica de Matanzas apenas estuvo unos días fuera del sistema. Ahora aumenta cargas para mitigar el déficit de energía que vive el país. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.